¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mel y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí para empezar el siguiente nivelito. Vamos a darle rapidito en este en este modo premium que nos va a dar los puños, los puñetitos. Vamos a encender un poquito esta luz. Nah, no, mucho mejor. Llega el vídeo hoy un poquito más tarde, pero porque he llegado de la Semana Santa y no, no me había dado tiempo de dejar el vídeo grabado de ahorita. Y voy a grabarlo un poquito así rapidito, ¿vale? Así que vamos para allá. Como es empezar el nivel 5 del Premium, pues va a ser medianamente rápido, ¿vale? Hemos obtenido ahí un par de cositas... Mira, empezamos con Edge directamente, así que eso me gusta. Me preguntaba uno cuál es mi equipo preferido. Pues, claramente... Ah, solo tengo tres. Pensé que tendría cuatro. Eh, claramente depende de la situación. Vamos a ver si tengo ya todos estos. De los Spark ya tenía todo. Es verdad, ¿verdad? De los Spark creo que ya tenía todo completo. Y efectivamente tengo todos los héroes y todos los, estos completos. Me falta completar los supuestos cuatro niveles para conseguir los aspectos de arma desbloqueados y me falta encontrar dos enemigos. Así que vamos para allá. Eh, creo que voy a ir por el de la izquierda, yo creo. No sé. O voy a ir todo por la derecha. He empezado siempre yendo todo por la izquierda. Pues igual voy todo por la derecha. A ver, a ver qué, qué sucede. ¿Vale? Vamos a ir todo por la derecha. A ver qué enemigos me salen. A ver si hay alguno nuevo. Y demás, ¿vale? Yo creo que puede estar bastante bien. Así que... A ver qué pasa. Vamos allá. Solo hay estos enemigos de aquí que me los puedo evitar. Vale A ver Creo que tengo que saltar con Rabbit Luigi Desde mi punto de vista Y con Picharda Así que Vamos allá O incluso Ni saltar porque Si hago esto ¿En serio? Solo le doy a ese. Uno, dos. A ver, y con pitch. Con pitch sí necesito saltar. Vamos a hacer con Edge el movimiento aquí. Porque con Edge lo tengo rápido y fácil. Vamos a saltar. A ver, tío. Joder. Si me pongo aquí. Con Peach Les doy a todos Vale Pues nada Les matamos Rapidito Con Edge Me pongo Tal que aquí Y... Y ya está Les mato a los dos Y con este Pues Salto aquí Y ya está Y ya está Y punto, pelota No, no hay más que hablar Poquito a poco ¿Con cuál me quedo? Con rabbit ¡Eh! Bájate, que te quedas ahí Atontolinado Vuelven para arriba, puedo cambiarme a Peach Que es darle una flechita para abajo A ver voy a darle, mira a Peach a Peach, ¿por qué me bajas a Edge? Quiero a esta ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! No, acabo yo muy convencido de esto, pero bueno ¡Rabit Luigi dándolo todo! Luigi, dándolo todo! Muy bien, Ravita así me gusta, cuatro minutitos que llevamos dos primas de habilidad y este Lázaro ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? Con Netch directamente, no me lo va a pedir Nuestra querida amiga Juanita Y a ver A ver mmm, Vamos a ir por el lado derecho Así que Vamos a pasar de Rabicestela. Estela No voy a darle todavía No voy a darle todavía A los Estos de habilidad Así que Me da un poquito igual a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Aquí estamos. Vale. Ojo malvado. Derrotar a ocho enemigos. Vamos allá. A ver. Acelerón doble. Que nos llevamos. Acelerón. ¿Esto qué es? Ataque salpicadora me da un poquito igual, porque estos son neutros. Y vamos con Edge. Todos atacan en área aún encima, claro. A ver. ¿Dónde hay más enemigos? Ahí detrás. Eh, vamos a mover esto un pelín para aquí. Puedo dejar a este. A ver, con. Espera. Con Rabbit mato a estos dos. No les mato, ¿eh? ¿Y qué tengo? Ups, me voy. Le puedo hacer el. Ups, me voy a estos. Hacemos así. Y con esto yo creo que les mato, ¿no? Porque, a ver, con... con Edge les mato seguro a estos dos. Solo mato a uno seguro. Uh, pues no me gustaría no asegurar el matarlo. Ah, vamos a darle con Edge. A ver, es mato a los dos, tío. Vamos a saltar. Vamos con Rabbit Luigi hasta el máximo. Y aquí. Cataplunching Plum. Ay, no se quedó. Me quedé ahí un poco vendido. Prefiero que me dé uno. buf me van a dar de todo. Este... Buah, y no puedo saltar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puedo saltar con Edge. Pues voy a darle la protección ¿eh? Bueno, este No llega, ¿verdad? No llega Vale, pues vamos a darle la protección Y me voy a quedar aquí Y con este otro me quedo tal que aquí Y ya está Porque Con esta Tampoco hago nada Puedo atacar eso, pero uf, sin más He visto dos ahí Sale otro Me va a atacar Ah, está este Vale Pues Sí que tienen rango esos, ¿no? Tenemos la protección, ¿eh? se van acercando todos, perfecto, bajaros ahí todos. Genial. Oye, no me voy a quejar. Con Edge. Vamos a intentar con Peach saltar, no, vamos a ir con Edge el salto. Para aquí. Y hacemos así. Y podemos... Va, este no hace falta curarse. Así que vamos a hacer... Este triple ataque. Y hago el aluvión de espadas. Y con este puedo... Puedo, puedo, puedo saltar, pero me interesa atacar a aquel de aquí me interesa atacar a estos tres. Lo interesante sería atacar a estos tres. Puedo intentar saltar aquí. Perfecto. Aunque no le hago acelerón, pero mueren. Me quedo aquí. Va, sí, me quedo aquí mueren todos buah, que me da también a los míos qué mala suerte ah, bueno, pues me... mala suerte sobre todo por el aluvión de espadas tío el aluvión de espadas de Edge me hubiese venido muy bien ahora, vamos a atacar a este de aquí Hacemos el acelerón. Y... Ataque... Sí, vamos a hacerle esto, porque no tengo escudo. Ataque y salpicadura. Y de... desplazo a aquel de allí, de arriba. Perfecto. Uh, uh, uh. No le da el barril, ¿no? Vale, perfecto. Turno del enemigo. Me quita la protección de ahí. Buah, me van a masacrar a Rabbit e Luigi. Buah, que aún encima me salgo del este. Me lo matan. Qué mala suerte, tío. Qué rango tienen, tío. Qué rango, eh. Ojito con el rango. A ver... No llego, con ninguno de los dos le aceleron a ese. A ver. Uf, no sé yo qué me interesa más, ¿eh? Tengo uno muerto, me quedan otros dos. Me interesaría con los dos ataque en área. A ver, con este podría llegar... No, no llego ni de broma. Puedo hacer... Así es que con este... Buf, ¿con cuál hago el acelerón? Creo que con Edge. Voy a hacer el acelerón. Y me pongo aquí... Vale, perfecto. Me pongo aquí... El ataque vampiro me recupero. ...un nada, pero me recupero. Y... ...vamos a por este, le matamos. Me quedo ahí como un poco vendido, parece. Pero bueno. ¡Eh! ah Estaba flipando de que no me dejase. 102... Y turno del enemigo, porque no voy a hacer nada más. Me quedaría solo uno por matar, que va a ser el azul este, que se va a subir. No, no se sube. Este escapa. Ah, pues mira, este azul. Y ya está. No tengo manera de darle, eh. Con este, hm, por ciento de darle, ahí los desplazo, eh. Y les tiro uno fuera, uno muerto. Ay, por qué poquito. Pero este muerta, ¿no? Ya está, fuera. Bien jugado. Pueden no haber mu muerto con Rabbit Luigi, pero bueno. Con Peach, entiendo. Qué pena no poder subir a Ivy sin perder mucho tiempo, pero lo vamos a hacer. Son muchas moneditas. Son cinco, ¿eh? Que siempre dudo si son 10 o son cinco. Son montones de cinco monedas. Hacemos la jugadita. Pero no te bloques ahí, tío. Qué manía. No quería saltar. Por una vez que no quiero hacer la 13-14 de saltar. Bueno, bueno, bueno, bueno. Saltamos por ahí.